Buenas tardes, bienvenidos a todos, a todas. Ya hemos esperado esos cinco minutos de, de rigor, un poco de cortesía, para que os fuerais incorporando todos y que nadie se perdiera el webinar. Como cada miércoles, sabéis, comenzamos con la formación online destinada a dar ese paso definitivo hacia la transformación digital de vuestro negocio. Una acción que, como ya sabéis, está puesta en marcha por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía. Hoy iniciamos, además, el webinar 12 de toda la serie. Es el tercero y último de la Ruta 3, que versa sobre la infraestructura necesaria para acometer ese proceso de transformación digital. Y titulado, en este caso, Compra Online Segura. Y la verdad es que nada, ahora lo iremos viendo, nada tranquiliza más a, a los clientes que saber que están realizando su compra en una tienda online bien protegida. Y sobre eso va a versar el webinar de hoy. Y bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco. Voy a compartir, si os parece, pantalla y comenzamos a verlo sobre la marcha. Ahí tenéis ya... El, el, la portada, ¿de acuerdo? Y si hace falta cualquier cosa, no entendéis algo, queréis que aclare algo, en cualquier momento, a través de, del chat, por favor, pues decídmelo, yo lo tengo abierto y voy viendo a todos vosotros, a todos los participantes y eh, la pregunta que me hagáis llegar, ¿de acuerdo? Pues muy bien, vamos a ver, vamos a comenzar, si os parece, detallando, eh, enumerando los objetivos del webinar de esta tarde. Por un lado, un primer objetivo que va a consistir en reconocer la importancia de hacer seguro todo el proceso de compra online. ¿De acuerdo? Un segundo objetivo para identificar, que seamos capaces de, de, de identificar los aspectos más importantes para dar el salto a la venta online. Lo apoyaremos con algunas cifras ¿De acuerdo? Y lo veremos. Aprenderemos a identificar esos aspectos importantes. Por otro lado, otro objetivo será el de conocer las medidas de seguridad que van a garantizar esas transacciones digitales, ¿no? Que van a llevar a cabo los clientes conmigo, ¿no? El dueño de ese comercio o de esa tienda online. Y por otro lado, por último lugar, el objetivo cuarto, el de descubrir diferentes formas de pago para hacer que tu negocio online funcione. Todo eso vamos a verlo a lo largo de la próxima hora y media. Así que vamos, sin más dilación, con lo que es el índice. Y tenéis dos primeras cuestiones que vamos a resolver. ¿Qué debes de tener en cuenta a la hora de vender online? ¿De acuerdo? Formado por esos subtemas, vamos a ver una pincelada sobre el estado de la venta online en España para tener unos datos sobre los que basarnos, ¿de acuerdo? Una segunda, que es cómo te afecta el nuevo consumidor, qué ha venido a traernos a la hora de vender online este nuevo consumidor. Vamos a conocerlo un poco y ver cuán importante es, ¿no? Y por último, veremos tu negocio online y sus objetivos. como necesariamente el hecho de arrancar un negocio online necesita, sin, sin duda alguna, de conocernos a nosotros mismos como empresa y trazar unos primeros objetivos. A partir de entonces, podremos pensar en poner en marcha un negocio online. Respecto a la segunda gran parte, eh, pues tenemos lo que son los protocolos de seguridad en las transacciones digitales. Ahí vamos a ver estos dos subtemas. Por un lado, los riesgos de seguridad en el comercio electrónico. ¿Verdad? Conviene saber a qué riesgos nos enfrentamos incluso como clientes, como consumidores, para saber qué medidas tenemos que implementar para evitar que nuestro negocio online pueda dar estos mismos riesgos a los clientes que nos vayan a comprar. Por otro lado, veremos los protocolos de seguridad. Y en protocolos de seguridad vamos a ver todos esos, aunque ahora al principio parezcan muchos y muchas siglas, pero los vamos a desglosar poco a poco, Vamos a ver el protocolo SSLTLS, el protocolo web HTTPS, el chip EMV y la firma digital. De una manera más limitada, pero bueno, la vamos a ver porque también va a cumplir sus funciones en, en nuestra tienda online, dependiendo de a quién le vendamos y lo veremos más adelante. Pasamos a la siguiente diapositiva en la que vamos a ver ya las dos últimas partes del webinar de hoy. Por un lado, las formas de pago online, en la que vamos a hablar tanto de métodos tradicionales como métodos, eh, apps de pago actuales, ¿no? por así decirlo, los métodos tradicionales frente a, a los actuales. Veremos todos esos, el pago contra el reembolso, transferencias bancarias, tarjetas de crédito, plataformas de pago, el direct debit, los pinpads eh, y los tips. Todo eso, convenientemente, lo veremos y lo iremos desgranando poco a poco. Y cerraremos el webinar pues, con unas conclusiones básicas que nos sirvan también un poco de refresco o de afianzamiento, mejor dicho, de todo lo que vamos a ver en estos 90 minutos. Así que, si os parece, pasamos a la introducción y vuelvo a insistir, por favor, cualquier duda, cualquier problema con imagen sonido a través del chat, ¿vale?, para que lo podamos solucionar lo antes posible. Doy un trago de agua y comenzamos. Bueno, saber qué necesitas, desde luego, como tenéis ahí, a nivel de infraestructura, juega un papel importantísimo en todo el proceso de transformación digital. Además del hardware, el software y la ciberseguridad, habéis visto en los dos anteriores webinars de esta tercera ruta, tenemos que los medios destinados a la configuración de tu tienda online son clave también. ¿Y para qué? Para generar confianza y conseguir que tu clientela realice tranquilamente sus compras. Un aspecto muy importante, un eslabón más en todo lo que tenemos que hacer, pero un aspecto importantísimo. ¿De acuerdo? Bueno, pues... Comenzamos con lo que sería la primera, la primera parte la de, de, del webinar. ¿Qué debes de tener en cuenta a la hora de vender online? Muy bien, pues fijaros, el, el, el fuerte desarrollo de, de lo digital ha cambiado desde luego para, para siempre las reglas del juego de la compraventa en España. Y podríamos decir que en todo el mundo, de hecho, es así, ¿no? Aunque es verdad... Que, que, que la transformación digital se inició hace ya décadas, la pandemia, el COVID-19, tan, tan, tan nombrado y tan presente casi ya en todo lo, lo, lo que hacemos, y también el semi-confinamiento, han acelerado esos cambios. ¿Hasta qué punto? Pues, fijaros, lamentablemente en algunos casos hasta el punto de que algunas empresas han tenido que cerrar algunas pymes y autónomos. ¿no? Otros, sin embargo han tenido que reorientar su actividad, su manera de hacer, qué ofrece, han tenido que reconvertirse. Y la mayoría ha dado ese salto al mundo online o se plantea hacerlo en breve. ¿Cómo? Pues vamos a verlo. Ese salto al mundo online, algunos lo han, lo han dado pues tratando de abrir su propia tienda online. Es el caso, lo tenemos aquí, por ejemplo, por nombrar algunos casos andaluces. Primor, la cadena de, de perfumerías malagueña, implantada en toda España, pues con su tienda virtual. O Maximiliano Jagugo, de Huelva, con todo lo que es su venta y productos online eh, procedentes del cerdo ibérico. O en el caso de Silvon, empresa cordobesa de moda, pues eh, en su sector o en su terreno también ofreciendo, además de las tiendas físicas, pues todo lo que es la venta en tienda virtual. Por otro lado, hay quien también ese salto online lo ha dado pues estableciéndose en un marketplace, un marketplace como puede ser Amazon, quizás el más conocido, americano, ¿de acuerdo?, multinacional, PC Componentes, una empresa de Murcia que ha dado un gran salto y en España son líderes en la venta de ordenadores, iFi, eh, equipos, componentes o Fnac, que empresa francesa, que también tiene su marketplace. Estas tres empresas tienen, además de vender en sus plataformas, en sus comercios online, eh, sus productos propios, han dado entrada a otras empresas que también pueden vender sus productos en sus escaparates virtuales, por decirlo de alguna manera. de acuerdo Entonces, esa decisión de dar el, el, el salto a la, venta, a la venta online, desde luego no es una cuestión menor. Y lo vamos a ver apoyados en estos datos. ¿no? Por un lado, fijaros, esto es un estudio de, de la Asociación de Publicidad y Marketing Digital y Pay citado en este caso por el diario de Expansión, y fijaros qué cifras nos, nos, nos dan, ¿no? Casi un 25% de, de los encuestados manifiesta comprar bienes y servicios exclusivamente online, un cuarto de los consumidores. Es, es una cantidad para, para no dejar pasar, ¿de acuerdo? Pero si vamos más allá, más de un 50% ha comprado online con mayor frecuencia de lo habitual a raíz del confinamiento. Fijaros cómo van creciendo las, las, las cifras ¿no? y, y el interés ¿no? por, eh, nuestro por, por ellas. Y casi un 70% manifiesta que aumentará su frecuencia de compra online en el futuro. Con lo cual, con estos datos, pues no es de extrañar que, que muchos comercios, y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pues, Hayan dado el, el, el, el, no. hayan dado el salto online, pero a veces, fijaros si lo vamos a ver en esta parte izquierda de la diapositiva, lo han dado exclusivamente a lo digital, es decir, se han estrenado, han empezado su negocio exclusivamente en el canal digital. Y ahí tenemos el caso de eBay, ese portal de subastas que empezó como su portal de subastas, hoy en día Marketplace también, ¿De acuerdo? O tenemos el caso de la fórmula de dropshipping. Dropshipping no es eh, un comercio, no es una marca, es un modelo de negocio que consiste en que, fijaros, es interesante y os explico por qué. Nosotros estaríamos en esta parte central, somos la tienda, tú, ¿de acuerdo? El comercio, el cliente nos compra a nosotros y nosotros, y en este modelo de negocio, la, la gran ventaja de que sin tener que hacer inversión en almacén ni en stock de productos, nosotros hacemos el pedido a uno o varios proveedores. El proveedor se encarga de enviar directamente el producto al cliente, pero, ojo, bajo marca blanca, ¿qué significa esto? Que todo le va a llegar como vendido por nosotros, los que estábamos aquí en medio. Ya digo, el dropshipping es un modelo de negocio interesante desde el punto de vista que lleva aparejado unos ahorros importantes perdón, de costes. Pues bien, como decíamos, hablando de esos datos que hemos visto antes, cómo habían llevado a algunos comercios a estrenarse directa y solo, solamente y directamente en el canal digital. Pero fijaros, también hay quien ha dado el salto a la inversa. ¿Y qué sea la inversa? Que estando en lo digital, han dado el salto al canal offline. Es el caso, por ejemplo, de Amazon Go. La cadena Amazon, o sea, el Marketplace Amazon, abre tiendas, sobre todo en Estados Unidos. En este caso, son unas cadenas de supermercados llamadas Amazon Go. Y no sé si lo veis por el tamaño de la foto, pero... Esto que veis aquí, esta especie de barreras, esas son las líneas de caja del, super, del supermercado. Es decir, tú entras al supermercado con tu mochila, con tu móvil o tu tablet en la mochila, te dedicas a comprar ahí echando los productos en tu mochila y cuando acabas de comprar, sin hacer más nada, te sales y al pasar por estas barreras automáticamente, se te contabilizan todos los productos, se te hace la cuenta, se te carga en la, en la tarjeta y te manda por email o por un mensaje factura de haber eh, llevado a cabo la compra. O sea, fijaros, ¿no? O un caso más, también de Amazon, Amazon Books. Amazon también ha dado el salto a lo físico desde lo digital con las librerías. Y si afináis la vista, eh, a la foto, aunque esté pequeñita, yo al menos la veo muy, muy pequeña, quizás vosotros a pantalla completa la veáis mejor. Pero es curioso hasta qué punto el, lo online, lo digital, ha definido el salto al mundo offline, al mundo físico, que los libros, en las librerías de Amazon Prime, aparecen tal cual aparecerían en una página web. Es decir, en vez de estar ordenados de tanto, de lomo, por así decirlo, están puestos de frente con la portada y con el precio en una etiqueta justo debajo de cada libro. Es decir, calcada, de, de, calcado de la fórmula online de cómo presenta Amazon los libros, ¿de acuerdo? Entonces, pues, pues bueno, fijaros cómo de estas dos maneras eh, eh, y apoyados por esos datos, por la importancia creciente del comercio online, se han dado estos dos tipos de empresa, ¿no? O estos dos modelos, el salto exclusivamente digital o ha ido también en lo digital que dado el salto al plano físico. Esta curva de crecimiento del e-commerce, e en esta curva, como digo, perdón, no todos los sectores, la verdad, ah, y perdón, olvidaba, ahora al pasar la diapositiva eh, ha aparecido en pantalla quedaba un caso, que es el caso híbrido, por así decirlo. En el caso, por ejemplo, del Corte Inglés, pues bueno, tiene tanto el canal digital como el canal offline. Las tiendas físicas que ha tenido desde siempre y el canal digital, por el que además lleva ahora un mes, eh, dos a lo máximo, apostando muy, muy fuerte. Incluso lo habréis visto en las noticias, con la intención de hacerle sombra, al, al gigante Amazon. Tengo una pregunta, hago un inciso de José Antonio. En el modelo dropshipping, ¿quién gestiona las garantías y devoluciones? ¿Te comprometes, eh, José Antonio, tú como, eh, como vendedor? Porque, claro, el cliente no sabe que has sido o has, o has actuado de intermediario, de intermediario, con lo cual, actúas tú y, desde luego, tú le reclamas la garantía de esos productos al proveedor. ¿De acuerdo? Respecto a las devoluciones, pues buena pregunta. No lo tengo ahora en mente cómo se gestionan, pero posiblemente, si son del mismo proveedor, puedan ir al proveedor directamente, aunque contacten contigo para, para hacerlo. Tú ya facilitarías una dirección, por así decirlo también, marca blanca, y si es de varios proveedores, pues eh, posiblemente a través tuya contactando con el resto de proveedores. Pero en ningún caso el cliente que es el que compra, José Antonio, eh, va a tener conciencia de que es un negocio o un modelo de negocio dropshipping, ¿no? En cualquier caso se está comprando a ti, ¿de acuerdo? Como, como vendedor, ¿vale? Bien. Pues estábamos con, eh, con el tema de que el Corte Inglés se nos abría, pues bueno, con esas dos modalidades, tanto la digital, por la que están apostando ahora mucho, como con su clásico comercio offline o físico. Y vamos a decir, eh, la curva de crecimiento, estábamos hablando del de e-commerce, cómo no ha afectado a todos los sectores por igual. Por ejemplo, tenemos eh, en una primera parte, aquí se ha colado una imagen de más, pero bueno, ahora, vamos a ver, exacto, estamos aquí. Eh, en una primera parte, pues bueno, si es verdad que lo que es transporte aéreo, eh, hoteles y espectáculos, pues eh, veíamos cómo crecían ¿no? día a día, mientras que por contra lo que era administración electrónica, el uso de la administración electrónica, el sector de la moda un poco menos y la alimentación que no acababa de despegar, pues siempre entendían a la baja. Sin embargo, pues, pues bueno, como llevamos viendo ya esta tarde además y, y, y a donde acudáis se nombra, de nuevo el, el, el, la la situación provocada por el coronavirus también ha hecho que todo lo que ya teníamos casi predefinido que pasaba, estamos en esta parte, pues acaba invirtiéndose por completo. A día de hoy, tenemos el transporte aéreo, los hoteles, los espectáculos, bajando mucho en la balanza de las ventas online y, por contra, sube el uso de la administración electrónica, que, por cierto, a muchos ha pillado sin estar preparados, sin ni siquiera un certificado electrónico, sin un lector de DNIs digitales para poder actuar frente a la administración, y sube también la moda y ha despegado y de qué manera el sector de la alimentación en lo que es la venta online. Obligados por las circunstancias, cierto, pero bueno, ha acabado despegando, que, que no está nada mal, si no fuera porque el resto también de, de sectores que antes subían ahora tienden a ir a la baja. Para ilustrar este proceso, además, pues bueno, os voy a citar unos, unos ejemplos de, de cómo ha marchado. Fijaros, en el caso del corte inglés es muy curioso porque ha llegado a multiplicar por cinco las ventas online a raíz de la pandemia. Ha tenido incluso que abrir un, un nuevo centro, un nuevo almacén logístico en Alcalá de Henares para poder hacer frente a la altísima demanda. Durante un tiempo, incluso, me lo recuerdo porque me pasó a mí personalmente, además, ibas a tratar de hacer el pedido online y te daban fecha para servírtelo a las tres semanas. O sea, una barbaridad. Pero no se ha quedado en, en, en el corte inglés. Y aunque estos sean grandes empresas, creo que, que, que dibujan o sirven muy bien de ejemplo de, de cómo ha evolucionado todo. Tenemos otro caso más que os he traído, que es el caso de Mercadona. Mercadona no es que tardara tres semanas en servir, sino que Mercadona literalmente tuvo que suspender temporalmente el servicio online porque no tenía almacenes específicos, almacenes destinados a servir la venta online. Contrapartida, Mercadona que es fuerte, que es potente, ha podido invertir nada más y nada menos que 12 millones de euros en un centro que ha abierto de distribución exclusivamente para la venta online en Getafe, Madrid. ¿De acuerdo? Y por último, citamos otro caso, que es el de Inditex. Inditex, además, se ha comprometido, de hecho, Inditex está ahora mismo, por ejemplo, en Jaim Capital, donde yo resido habitualmente, ha cerrado, pues, Máximo Duty, en fin ha cerrado algunas de las tiendas, la, la de hombre y la de mujer. Digo con esto que Inditex está ahora mismo inmerso en una reestructuración importante y va a llegar a invertir 2.700 millones de euros en dos cosas y además las dos importantes. Por un lado va a duplicar el peso de lo que es la venta online, de acuerdo y por otro, fijaros, va a invertir parte de ese dinero en integrar sus plataformas digitales con sus tiendas físicas, es decir, en hacerlas compatibles en enlazarlas para que una se apoye en la otra, que puedas ver digitalmente, que lo pidas, te lo sirvan físicamente en la tienda, que allí te lo pruebes, que lo puedas devolver por allí, en fin, en integrarlas para, yo creo que para, para, para construir precisamente, pues bueno, un conglomerado importante. Ana María, ¿quiere usted que la hostelería y la restauración de toda la vida Deberá imponer la venta online y abandonar la restauración tradicional? Esperemos que no, Ana María. Yo, entre ellos, a mí me gusta salir a, a comer fuera y probar, ¿no? Pero, pero sí es verdad que quienes se han visto, por ejemplo, en Granada, que creo recordar, lo he tenido en algunos cursos, que, que tú eres de Granada, en Granada sí está el cierre obligado y total hasta el 23 próximo de, de noviembre. Aquí, realmente, la hostelería, que no ha estado preparada y que no ha tenido habilitado esa posibilidad de enviar a domicilio ese servicio online, o si no tiene la estructura, fijaros, llegar a un acuerdo con una empresa de reparto, que las hay ahora, ¿no? Bastantes, ¿no? Estilo Globo, estilo cualquiera de estas, ¿no? Si no ha tenido eso pendiente durante su evolución, ahora... Pues se la estará viendo canutas, si me permitís la, la expresión, porque es verdaderamente difícil, estando cerrados, ya con ese nerviosismo que te genera el hecho de estar eh, cerrado, tratar de gestionar esto a prisa y corriendo. Porque si hay algo peor de no estar preparado para, por ejemplo, en el caso de la hostelería, poder suplir un poco el cierre local con la venta online, si hay algo peor, como digo, es que lo hagas y lo hagas mal entonces, sí que es un poco el acabose, ¿no? Porque ya que el cliente te encuentra en la modalidad online y te pide comida a domicilio, si le fallas ya ahí, puede haber errores, ¿eh? Porque todos nos equivocamos. Pero, bueno, conviene, pues, pues, pues eso, hacerlo contacto y hacerlo medianamente bien. Por eso es tan importante anticiparse y por eso es tan importante, pues, bueno, el contenido de webinars como los de hoy, ¿no? en el sentido de prepararnos con tiempo suficiente y conocer realmente qué tenemos que hacer o al menos por dónde tenemos que empezar a, a funcionar. Perdón. Pues si os parece, pasamos a ver la siguiente, el siguiente punto, que es el punto de cómo te afecta el nuevo consumidor. Muy bien. Pues si todo lo que hemos visto hasta ahora os pareciera poco, tenemos más. Nos enfrentamos a otro gran reto y es el reto del prosumidor. Eh, el prosumidor es una suerte de nuevo consumidor, un consumidor que además de consumir, produce, es consumidor que es proactivo y un consumidor que presenta las siguientes características. Por un lado, es un consumidor muy informado. Es un consumidor que además compara precios. Un consumidor que busca opiniones de otros compradores que le han antecedido en esa compra. Un consumidor que emplea diversos canales para comunicarse con la marca. A lo mejor inicia la conversación en el móvil, cuando llega a su casa te la continúa por WhatsApp eh, web y luego quiere que le conteste o lo lea al día siguiente la respuesta en el email en la oficina. ¿De acuerdo? En este sentido es multicanal. Es un consumidor que quiere ser atendido a cualquier hora del día, cualquier día de la semana. Desde el punto de vista de, de, de, de nosotros como dueños de las empresas, de esos futuros comercios online, parece duro. Pero si nos ponemos en la piel, que es el ejercicio que realmente hay que hacer del cliente, esto es lo que buscamos. Que sea tener el problema, escribir y tengamos la respuesta a la mayor brevedad posible en el mínimo de, de, de, de, de tiempo, cuanto antes. ¿no? Es un consumidor también que... Espera ofertas adaptadas a su persona y situación. Atención, ya no vale con las épocas de oferta clásicas, que también quiere ahora una oferta clas eh, específica para sus eh, características o para su situación específica, personal. Es un cliente que también está ávido de vivir experiencias únicas. El Customer Experience, ¿no? El famoso CX, la experiencia de usuario, ¿de acuerdo? Y es un consumidor, además, ahí está también gran parte de lo que decíamos de prosumidor que produce, es un consumidor que va a producir contenidos, que va a hablar de ti, de tu marca y que va a compartir toda esa experiencia que ha tenido al relacionarse contigo en esa compra del producto o servicio, pues va a compartir, pues, pues todo lo que lo, lo, que, lo, lo que ha vivido en, en esa compra. Imaginaros esto, lo que comporta eh, para nuestra empresa, por ejemplo, en términos de reputación. Con lo cual, pues bueno, es un reto nuevo el prosumidor que conviene no olvidar y conviene que tengamos muy presentes cuando estemos diseñando eh, ese plan, esta estrategia digital para lanzar nuestro comercio online. Bueno, como veis por la diapositiva, como queda patente, el consumidor online presenta características y comportamientos que difieren en la mayoría de los casos del consumidor offline habitual. Eso creo que, que por lo que hemos visto, por todos estos puntos, creo que queda, que queda patente. Pero, ¿cómo nos afecta? ¿Cómo nos afecta esta situación, este nuevo eh, consumidor? Pues bueno. Eh, ante este nuevo consumidor, desde luego, eh, las pymes y los autónomos que, que queráis triunfar en el mundo online han de convertirlo, sí o sí, en el centro de todas sus acciones. Han de convertirlo en el rey, en la reina de sus negocios. ¿Cómo? Generando confianza. Generando confianza en los productos o servicios y en la marca propia que vendéis. como más? Diferenciándose del resto, marcando la diferenciación, sin pelear directamente por los precios. Los clientes hay a veces que prefieren pagar más si obtienen ese plus de atención o de servicio, permitiendo además esa diferenciación en el sentido que se permita la personalización del producto o servicio. ¿Cómo más o de qué manera más es el rey o es la reina, el consumidor? Haciendo que la compra sea fácil, y esto no atañe especialmente esta tarde, ¿de acuerdo? Que la compra sea fácil, rápida y sobre todo segura. Sin olvidar, por supuesto, en, en esto de la compra, lo que es el envío y retorno. Habitualmente, cuando afrontamos el hecho de montar una tienda online, lo del envío como lo tenemos claro, pero el retorno siempre se nos olvida. El consumidor... Muy habituado, no solamente por Amazon, que es quien lo ha llevado a la máxima potencia, lo ha elevado a la máxima potencia, sino ya el Corte Inglés, en sus tiempos mozos, eh, cuando iniciaba sus actividades, ya incluyó esto de, si no le gusta, le devolvemos el dinero. Entonces, el cliente cada vez más está habituado a comprar, y sea cual sea la, la, la, la razón, a devolver. Con lo cual, tenemos que también prever ese canal de retorno, y abaratar en la medida de lo posible los costes para el consumidor. porque Amazon, que lo tenemos siempre ahí enfrente, eh, no es por nombrarlo siempre, pero sí esas referencias nos ayudan un poco a ponernos las pilas. Amazon, recordad que si tenéis eh, la, la, la opción Prime, la premium antigua, eh, los retornos siempre son gratuitos además, ¿no? Muy bien, y una parte más de, de, de este consumidor convertido en el rey y en la reina, es importante que también dinamicemos lo que es la oferta, pues con ventajas, con ventas anticipadas, con ediciones limitadas de productos, con promociones, etcétera. ¿De acuerdo? Esto por lo que respecta a ese nuevo reto, además del coronavirus y todo lo que ha traído ese nuevo consumidor. Pasamos ahora, si os parece, a lo que sería tu negocio online y sus objetivos. Perdón. La venta de, de productos, la venta de servicios online, conlleva una serie de ventajas importantes, pero también hay desventajas. Y el equilibrio va a estar en tratar de maximizar esas ventajas y minimizar los inconvenientes. Así que, si os parece, vamos a ver por partes esas ventajas y luego los inconvenientes. Ventajas de, de, de la venta online. Pues tenemos, por un lado, la apertura 24 por 7. Es decir, podemos tener abierto el negocio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto es una ventaja que aporta el, la venta de productos o servicios online. Otra. La ausencia de límites geográficos. No tenemos fronteras. Podemos vender, eh, limitados quizás por, por, por la logística que tengamos contratada o que tengamos que contratar, podemos vender prácticamente en cualquier lugar del mundo. Entre otras cosas, porque ya tampoco es impedimento la moneda ni el cambio de moneda. Cuando nos compra un chino con una tarjeta de crédito, fijaros, es un poco la contradicción, somos nosotros los que estamos acostumbrados a comprarles a, a ellos, pero si nos compra un chino, eh, él compra en su moneda local, eh, en su banco se carga en su moneda local y a nosotros nos llega en nuestra moneda local. Con lo cual, los límites geográficos, es verdad, que han desaparecido completamente. Por otro lado, tenemos una reducción importante de costes. Costes en el local, costes posiblemente en el almacenamiento pensar en el modelo dropshipping, ¿vale? Costes en los trabajadores, porque posiblemente nos apañemos con menos o seamos autosuficientes, y costes también que podemos ahorrar, por ejemplo, en la publicidad. Frente a los modelos offline y anteriores de hacer, pues, una, grabar una cuña para, para la radio, un spot para televisión, un faldón de prensa eh, para, para, para lo que es prensa-papel, pues bueno, ahora las inversiones, además de estar más controladas y más dirigidas al público que nos interesa, al ser online, pues ahorramos intermediarios, ahorramos pasos, la podemos medir mejor y ahorramos, al fin y al cabo, costes. Y otra ventaja importante, que yo aquí he nombrado Analytics, realmente hace referencia a la posibilidad que vamos a tener de conocer los hábitos de consumo de los clientes. ¿Por qué? Porque en el mundo digital... Podemos medir todo y podemos hacer a través de los perfiles de seguimiento de cómo se mueve nuestra página, a dónde va, dónde se para más, que le plantea un problema, que no. Y eso nos puede ayudar, eh, todos esos datos que podemos extraer de, de las analíticas, pues nos puede ayudar muy mucho de cara a acciones futuras que queramos emprender. Estos son... Los, eh, la parte positiva, las, las ventajas, pero también hemos dicho que íbamos a nombrar, y ahí la tenéis, que son algunas de las desventajas que tiene la venta online. Conviene conocer las dos, ya digo, para maximizar unas y minimizar otras, en concreto estas, las desventajas. Por un lado, una competencia ampliada. Fijaros si se amplía la competencia. Decíamos antes que no teníamos límites geográficos para la venta, pero que tampoco los vamos a tener para la competencia. Ahora cualquiera, en cualquier parte del mundo, puede estar haciéndolo y de hecho lo va a hacer competencia. Con lo cual, es un aspecto, que, un aspecto negativo no para que nos echemos atrás, sino para que seamos conscientes de él y lo solucionemos. Por otro lado, la falta de seguridad en nuestra plataforma, muy importante porque es el grueso de este webinar. Circulan datos sensibles entre nuestros clientes y la plataforma que nos sirve para nuestra venta online. Si están sin encriptar, si hay fallos importantes de seguridad, pues eso va a suponer un problema, sobre todo si generan desánimo o desconfianza en el consumidor. Lo hemos visto o lo hemos nombrado varias veces. Otro aspecto negativo a tener en cuenta y a tratar de minimizar los medios de pago, que bien sean insuficientes o que estén anticuados. Tenemos que estar al día y lo veremos en la parte final del webinar. Y por último, otras de, de, de los aspectos o partes negativas es una crisis de comunicación mal gestionada desde luego para las redes sociales, ¿no? que no falte. Este es un aspecto que debemos de aprender también a manejar o al menos tener presente que puede darse y tener alternativas para salir adelante con él. Tratar de maximizar esas ventajas, de minimizar estos inconvenientes que hemos visto, requiere desde luego que antes de plantearnos la venta online que ahí es donde iba antes lo he apuntado evidentemente antes, tratemos de identificar claramente los objetivos de nuestro negocio en este nuevo ámbito. Y muchos, muchas podéis pensar, bueno, los objetivos serán los mismos que en mi comercio offline. No, no necesariamente van a coincidir los objetivos de tu negocio offline con tu negocio online si más lejos, podemos nombrar, por ejemplo, el, el caso de una tienda física en una calle principal de, de comercio, no en una época buena, por supuesto, porque ahora es, es complicado. No necesita nada más ese comercio offline, posiblemente para que vayan los clientes, pasen por delante, se fijen en su escaparate. Estar situado en una buena calle. En el plano online, la calle no existe, por supuesto, con lo cual es obvio que habrá que trabajar otros objetivos. Tendremos que tratar de llevar público a nuestra tienda online de otra manera. ¿De acuerdo? Para, como digo, marcar eso, esos objetivos, para poder definirlos, que es un paso imprescindible antes de, de plantearnos la venta online, hemos de comenzar por algo muy, muy importante que es lo que he venido un poco en llamar el autoconocimiento de nuestro negocio. ¿Conocemos bien nuestro negocio online? Después, cuando ya tengamos ese conocimiento básico, previo, imprescindible, podremos marcarnos los objetivos. Pero vamos por partes. ¿A qué me refiero con el autoconocimiento de, de nuestro comercio o de lo que vamos a vender? Pues fijaros. ¿Sabemos realmente qué vamos a vender online? ¿Lo hemos pensado a fondo? ¿Sabemos o conocemos cuántas empresas hay ya vendiendo ese mismo producto o servicio o alguno similar? Son todo preguntas que nos debemos hacer para ese conocimiento de nuestro negocio, de lo que queremos montar online antes de dar el paso ¿no? antes de, de definir los objetivos otra pregunta hemos definido la razón por la cual la clientela, el posible cliente me va a preferir a mí y no a mi competencia pues es preciso hacerlo ¿qué beneficios le aporto al comprador? ¿qué con la venta de mi producto o servicio le estoy evitando? en fin son una serie de, de preguntas. Eh, perdón, hay por ahí alguien, creo, con el micro abierto. Si es tan amable, por favor, que, que lo corte. Lo digo para evitar interferencias, ¿vale? Bueno, continuamos. Eh, todas estas preguntas, todas estas preguntas y ya más posiblemente en ese conocimiento que tenemos que hacer de, de, de nuestro negocio, se les responde con algo que se conoce, además, como propuesta de valor online. Ahí tenéis un poco el lujo, esa especie de pócima mágica o de formulación magistral, no que nos ayuda a ver, a ver qué, qué tenemos que hacer, a, a conocernos sobre todo. no el, La propuesta de valor online no es sino definir ese hecho diferencial ¿no? que hace eh, a nuestra empresa, a nuestros productos, a nuestros servicios distintos. Y podríamos decir que fáciles de distinguir del resto de la competencia. A partir de todo este conocimiento que tengamos, es cuando podemos trazar el resto de objetivos a alcanzar con la apertura, con el lanzamiento de nuestra tienda online. Por supuesto, ahí tenéis un primer objetivo, la venta directa de productos o servicios. Es la razón principal, es la razón de ser del negocio. Bien sea a través de una tienda online, bien sea en un marketplace como el de Amazon, como el de PC Componentes, como el de Snack, bien sea empleando la fórmula de dropshipping, o en redes sociales, ya sabéis además que Facebook, por ejemplo, tiene un apartado un poco en plan mercadillo para compraventa, pero es que ya próximamente se incorpora la venta directamente hasta en WhatsApp, WhatsApp Business, es cierto, pero ya se va a incorporar la posibilidad de comprar y pagar directamente en la plataforma. Con lo cual, las redes sociales también son un lugar para la venta. Una vez definido este objetivo principal, podemos eh, nombrar, a nombrar o, o, otro par, Tres más para que además vienen a integrarse, vienen a complementarse perfectamente, siendo siempre el principal, como digo, este de la venta. Por un lado, tenemos también el objetivo de la generación de tráfico, es decir, fomentar la llegada de clientes potenciales a nuestro comercio electrónico, ya sea a través de, de la generación de una buena reputación, invirtiendo en publicidad, trabajando todo lo que es el SEO de acuerdo Por otro lado, la captación de leads, es decir, conseguir clientes potenciales, estos son los leads, clientes potenciales que nos aporten sus datos de contacto, ¿para qué? Para hacerles llegar justo lo que precisan y de manera recurrente. Estamos haciendo que el negocio en este punto sea recurrente, que nos compren varias veces, estamos, por así decirlo, también fidelizándolos. Y otro objetivo más sería la generación de comunidad y sentimiento de pertenencia para que la repercusión de cuanto haces, de cuanto vendes en Internet sea máxima y mantenga a los clientes existentes, los que dice, y también atraiga a nuevos clientes. Con lo cual, ya tenemos aquí, con todas estas preguntas, definido cuál va a ser nuestro producto para la venta online, esa propuesta de valor. ¿Y qué objetivos vamos a fomentar, vamos a primar, siempre teniendo el central, que es el de la venta, ¿no? Que por eso damos el paso, además, al mundo online. <coughs> Perdón. Y después de esta introducción, vamos a pasar ya a lo que sería más el grueso del webinar. Y hoy, pues, viendo todo lo que hace referencia a los protocolos de seguridad, y a los medios de pago. Hasta aquí me gustaría hacer un inciso y preguntaros si tenéis alguna duda, si queréis que remarquemos algo, que volvamos sobre alguno de los aspectos que hemos visto. No sé si voy muy rápido, si me detengo demasiado en algunas cosas. Por favor, dadme un poco de, de feedback para poder seguir haciéndolo igual o mejorar en la medida de lo posible. Entonces, por favor, si sois tan amables, si va todo bien, de acuerdo. Gracias, Amalia, María Eugenia. Estupendo. Pues entonces, si os parece, vamos a ver un poco todo el tema de protocolos de seguridad de las transacciones digitales. De una manera, además, un tanto, bueno, vamos a hablar de ellos. Yo no soy ingeniero informático, con lo cual no vamos a profundizar en el detalle último de... De, de los protocolos de seguridad pero sí a familiarizarnos con lo que son, cuáles son y lo que significan, ¿vale? Muy bien. Estupendo. Gracias, Cristóbal. Gracias, Fombella. Pues continuamos entonces y seguimos hacia los protocolos de seguridad en las transacciones digitales. Concretamente los riesgos de seguridad en el comercio electrónico. Según este portal de estadísticas Estatista, en el segundo semestre, fijaros, de 2019, los internautas españoles recibieron, en un, más de un 30% de los casos, un email solicitando claves de usuario. En algo más de un 50%, recibieron un email ofertando un servicio que no habían solicitado. Y seguimos sumando y subiendo. En un casi un 65%, habían recibido, habrían recibido una invitación, un email con una invitación a visitar alguna web sospechosa. ¿Qué os dicen estos datos? Pues, pues, bueno, que la seguridad, que los riesgos están ahí. Están ahí y fijaros en qué porcentajes. Con lo cual, si queremos generar confianza entre los clientes, que acceden a un comercio online, la seguridad para nosotros debe ser una de las prioridades en nuestra estrategia, puesto que continuamente estamos trabajando con datos sensibles, datos bancarios, datos personales de comportamiento o consumo de los clientes, datos que viajan por medios electrónicos o que están almacenados en la nube. Y el cliente se merece que le brindemos esa seguridad, esa garantía para que todo fluya y no haya problemas. Por ello, antes de abrir tu empresa online, tu empresa de comercio electrónico, tu empresa al comercio online, debes eh, protegerla solicitando tanto a tu proveedor, a tu bien sea tu proveedor, a tu eh, entidad financiera o a, a la persona que esté encargando de, del diseño. ¿De acuerdo? Pues, eh, información sobre aplicar unos mínimos elementos de seguridad mínimos. Estos elementos son protocolos de seguridad, antivirus, backups, sellos de confianza que garanticen al consumidor pues, que está en comercio seguro, contraseñas seguras, procedencia legal de las apps que te instala el diseñador de la web, la wifi securizada que tengas en tu comercio. Perdonad, pero está sonando por aquí algo que voy a silenciar ahora mismo. Disculpad. Vale. Vuelvo. Eh, entonces, como digo, mm, eh, nuestro comercio online trabaja con todo este tipo de datos, bancarios, personales, hábitos de consumo y es nuestra obligación informarles, pedir información o demandar del informático, del banco o del distribuidor, toda esta mínima de medidas de seguridad para, pues para que la clientela se sienta segura, satisfecha, para que incluso repita la compra, ¿de acuerdo? Y para que promocione al fin y al cabo el comercio, para que sea fiel. Ese es el objetivo de esta de, de, de esta evolución de, de, de, en esta transparencia, ¿no? que como comercio online contemos con estos proveedores para que aplique estas medidas de seguridad y obtengamos pues, una clientela satisfecha y que se sienta segura. ¿Cuál es el objetivo final de, de todo esto? Pues evitar precisamente los principales fraudes que se dan en el comercio electrónico. Y vamos a ver cuáles son esos principales fraudes que se dan. Por un lado, fijaros, tenemos, a ver si van saliendo, el friendly fraud. El, el, el fraude amigo, que esa sería la traducción literal, es, eh, consiste en, en el cliente, cuando el cliente pide al banco el reembolso de la compra sin una causa justificada, pero atención, y sin devolver el artículo. Entonces, un fraude amistoso. ¿Para esto qué vamos a hacer nosotros como comerciantes online? Pues es preciso que certifiquemos siempre el envío y la recepción del producto, cuando lo enviemos y que nos firmen a la llegada quien lo recepciona. Es una manera de evitar este fraude amigo. Otro de los riesgos al que nos podemos enfrentar es enfrentar Perdón, es el reembolso de la compra por métodos diferentes. Se trataría de un reembolso claramente irregular, ¿no? Imaginaos que un cliente utiliza una tarjeta robada, que ha sido cancelada, y luego pide, que aunque nos devuelva, que nos va a dar el caso, la compra, pero luego pide la devolución por un método de pago diferente. Te lo he pagado con una tarjeta robada y cancelada, pero devuélvemelo mediante transferencia. Ese es el reembolso irregular, y que es también un riesgo de fraude importante. Y luego tenemos a su lado, porque es un poco parecido, el carding. El carding consiste, consiste en la utilización fraudulenta, en este caso, de numeraciones válidas de tarjetas de crédito, pero con el inconveniente o con el fraude de que son tarjetas que han sido previamente clonadas. Con lo cual, el número es válido, pero la tarjeta es una copia de una original. En ambos casos... Para solucionar estos, estos riesgos de fraude hay que garantizar siempre la identidad del cliente con la verificación en dos pasos durante el proceso de pago. Esto afortunadamente lo proveen las entidades financieras o quienes nos instalen el latáfono y eh, esto habitualmente, el, la parte de la tarjeta que gestiona esta verificación en dos pasos es el chip. EMV, que lo vamos a ver luego un poco más adelante en esta misma parte. ¿de acuerdo? Otro intento de fraude es el test de fondos. ¿En qué consiste el test de fondos? Pues, pensad, se pide primero el número y clave de una tarjeta bancaria, un supuesto comercio que lo pide, un supuesto comercio que es además irregular, ¿no? que, es, que es pirata, y lo pide para supuestamente comprobar existen fondos en tu cuenta previos a la compra y que vas a poder comprar y pagar sin problemas. Es decir, que lo que te hacen... Esto realmente está copiado de algunos comercios, por ejemplo, eh, cualquier comercio en el que vas a pagar por primera vez muchas veces, eh, no siempre, pero por ejemplo, me estoy acordando de snack o de Amazon, cuando vas a pagar y por primera vez configuras una tarjeta de crédito, te hace un cargo mínimo de un euro, incluso a veces céntimos, que luego más tarde te devuelve porque testea si hay fondos en la cuenta de esta manera o si la cuenta es legal y está activa. Pues bien, los piratas, los atacantes, los ciberatacantes ya están aprovechando esto que han hecho algunas tiendas para ellos mandarte un mensaje diciendo que le des el número y la clave para comprobar supuestamente que haya fondos es falso. Solución a este problema, debemos de avisar en el sitio web que nuestra tienda no efectúa test de fondos. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora vamos a ver otros dos tipos de fraude eh, llamados de ingeniería social, porque realmente se la ingenian muy bien y lo hacen para simular o para sustituirnos o suplantarnos, sería la palabra, para suplantarnos frente a otros. En el phishing, lo que hacen los ciberatacantes es obtener datos confidenciales de los usuarios mediante enlaces que te llegan por email que son falsos, direcciones en las que te piden pulsar URLs que te dirigen a sitios web falsos o supuestas redes sociales que han imitado hasta el último detalle de la red social original pero, y, y en la que te piden que te logues, que entres, pero que son falsas. El fin de, de, de este... De este de este riesgo, de, de, de, de este intento de Timo, es suplantar la identidad y delinquir pues, frente a otros usuarios, frente a empresas, a bancos, a administraciones públicas, etc. ¿Cómo nos protegemos? Con un buen antivirus y con un firewall, un cortafuegos, instalado en nuestro equipo o sobre todo en nuestra red, ¿no? en el caso de los uh, firewalls. Y por último, citamos otro intento que es el phishing y smishing, o smishing. Realmente son variedades del, del anterior del phishing y consiste que bien o por voz con una llamada telefónica o por un SMS, en ambos casos fraudulentos y con información que han robado previamente de internet, lo que tratan de obtener es el PIN o, el, o la clave de seguridad de un acceso bancario, una tarjeta, etc. De acuerdo? En este caso también, en el del phishing y el Smishing, lo que haríamos sería eh, bueno, tratar de proteger el equipo, los equipos con el antivirus y sobre todo el tema de los firewalls, de los cortafuegos. Ante esta situación, que da un poco de miedo, <risa> ¿de acuerdo? Tampoco nos debe de desanimar, como cuando vimos la, la, la parte negativa de, de la venta online, nos tiene que servir de aviso para superarla y para mejorarla. Pues tenemos, o tenemos la suerte eh, de que empresas propietarias de, de medios de pago como estas que veis aquí, Visa, Mastercard, eh, Paypal, también además la industria vinculada al desarrollo de Internet han creado unos protocolos de seguridad que lo que intentan es proteger la transmisión de datos. Intentan que realmente acabar comernos, como hace este Come Cocos, con estos intentos de fraude. ¿De acuerdo? Pero, ojo, aquí una cosa importante que me gustaría comentar. Aunque tengamos que implementar todas estas medidas de, de, de seguridad y estar pendientes de todo este tipo de fraude, tampoco hemos de, de olvidar que esa apuesta por la seguridad no venga a convertir nuestra tienda online en un espacio difícil de utilizar por parte de la clientela. Ojo también con esto. Porque si lo convertimos en algo muy difícil de, de, de, de, de comprar, eh, si, si dificultamos la, la experiencia de usuario, pues vamos a echar a la clientela para atrás y vamos a perderla. ¿De acuerdo? Bien, pasamos a ver ahora, una vez visto estos riesgos de seguridad, los protocolos de seguridad que podemos implementar que vamos a pedir a nuestro informático, a nuestro diseñador web, a nuestra empresa de hosting que, no tiene la, que nos tiene la página alojada en sus servidores, al banco cuando nos instale el datáfono. Pues son una serie de protocolos que vamos a ver qué significan y qué función tienen para pedirlos y que nos lo pongan en marcha. El protocolo ssl TSL, pues bueno... Realmente hace referencia a lo que tenéis ahí, SSL, Secure, Socket layer, es una capa de seguridad en la conexión, ¿de acuerdo? Y el Transport Layer Security, que hace referencia a una capa de seguridad en el transporte, en la transmisión de los datos. Ambos protocolos, lo que sirven, o para lo que sirven, para, para entendernos todos, es para encriptar los datos que intervienen en el proceso de compra, ¿de acuerdo? Vamos a ver de una manera un tanto gráfica pues cómo se desarrolla todo. ¿De acuerdo? Y repito, insisto, sin entrar en cuestiones eh, demasiado técnicas, pues bueno, lo que nos viene a permitir o a asegurar es un garantizar un canal seguro entre quien inicia la solicitud de información, que eso es el comprador desde su tablet, de su PC o desde su teléfono, esa información se encripta o cifra, de acuerdo de ahí la llave, y llega a los servidores que a su vez lo que van a hacer es responder cifrando también su respuesta y esto garantiza que los datos sensibles que circulan pues, se producen únicamente entre quien emite esa orden de consulta, esa orden de compra, el cliente y el servidor que aloja nuestro eh, sitio online acuerdo, o el que lleva a cabo la compra. Los datos, al estar encriptados, se evita que sean interceptados por terceros. muy bien El siguiente protocolo, el protocolo web HTTPS, que es el eh, Hypertext Transfer Protocol Secure o protocolo de transferencia de hipertexto seguro o securizado, como queráis. Es un esquema similar al que hemos visto antes. Voy a ponerlo de manera completa para que lo tengamos. Únicamente, además, la diferencia. Este protocolo lo habréis dado cuenta de él o, o, o lo vais a ver enseguida. Cuando ponéis, si ponéis HTTPS eh, barra barra dos puntos y a continuación la, la dirección, veréis que... Siempre que aparezca esa S, significa que está securizado y nos aparece un candado, además, junto a la barra de direcciones. Permite, de nuevo, este protocolo establecer una conexión segura entre el servidor y el cliente. De acuerdo, que de manera, como lo decíamos antes, que la comunicación no puede ser interceptada por personas no autorizadas. Cuando Un usuario hace clic en un enlace o confirma una URL en la barra de direcciones, el navegador establece una conexión con el servidor de destino. El servidor de destino, y aquí la diferencia, presenta un certificado, este certificado lo que viene es a autenticarlo, como que es la página que dice ser, como, como que es genuino, que es confiable, y el cliente envía una clave de inicio de sesión, de ahí el candado, de manera que esa sesión solamente puede ser leída por dicho servidor. ¿De acuerdo? Solamente es leída por el servidor. Y así se establece esa comunicación cifrada, que además se hace a partir de ese certificado SSL. ¿Qué significa o, o qué nos aporta que el comercio esté alojado en un servidor HT, HTTPS? pues va a permitir generar confianza a la clientela porque ya como clientes ya nos fijamos en este candadito y en que la conexión sea segura. Va a garantizar, por supuesto, la integridad de los datos que se intercambian y además, y esta es una parte importante, va a mejorar tu posicionamiento en buscadores como Google. Desde hace tres años, dos años y medio aproximadamente, Google prima a la hora de situar más arriba en el listado de, de, de, de, de resultados que aporta prima mucho que las, que las páginas web estén alojadas en servidores seguros en servidores https de acuerdo bien si oye por ahí por favor si, si es tan amable quien lo tenga por ahí que por favor lo silencie vale se mete, se mete el ruido en el webinar y posiblemente, pues, dificulte la escucha por parte de, de muchos de vosotros, o a sea, muchos de vosotros. Otros de los protocolos, y vamos a ver el tercero, es el chip EMV, lo hemos nombrado antes. La industria de los medios de pago, ante precisamente el auge de, de, de las tarjetas de crédito y débito en 2005, Puso en marcha, perdón, que se me ha colado a la siguiente. Aquí estamos. Puso en marcha en el año 2005 una tecnología que sirviera para reforzar la seguridad y protección de los pagos frente a lo que era habitual hasta el momento, que era la banda magnética, la recordáis por detrás de las tarjetas, ¿no? Que además si ponías el teléfono móvil cerca, incluso era capaz de borrarte lo que había grabado en la banda magnética y costaba de nuevo... Eh, activarla, etcétera, etcétera. Entonces, el chip MV, que es este que aparece aquí, MV hace referencia a las iniciales de Europei, Mastercard y Visa, ¿de acuerdo? De ahí su nombre, eh, lo que hace es aportar ese plus de seguridad a la tarjeta porque encripta los datos y además eh, habilita la opción de pedir el PIN por parte del cliente, con lo cual estamos también securizando eh, al introducir el cliente el PIN, pues estamos securizando el proceso de compra. Entre las principales ventajas de este sistema está que encripta, como tenéis ahí los datos, lo que dificulta, lógicamente, la clonación. Y la verdad que cualquier eh, datáfono, TPV eh, le solemos decir, pero realmente es datáfono, físico o virtual, está adaptado hoy en día para el uso de esta tecnología, de este protocolo de seguridad. Es importante, y lo marco ahí al final, de no confundir lo que es el chip EMV con la tecnología contactless, ¿de acuerdo? O que, que lo que permite es realizar el pago sin que haya contacto físico, ¿no? Y esto se hace a través de otra tecnología, que es la tecnología NFC, que es Near Field Communication o Comunicación de campo cercano. Es decir, logran comunicarse la tarjeta y el latáfono por proximidad, sin necesidad de que se toquen. Y el objetivo de, del contactless, del NFC, es hacer el pago rápido y cómodo, pero no seguro. O sea, no tiene nada que ver la seguridad que aporta el protocolo del chip EMV con el pago contactless, que únicamente lo que hace es agilizarnos y hacer más cómoda la compra. Bien, y pasamos a la firma digital. La firma digital como último protocolo, importante pues bueno decir que no es eh, habitual su uso fuera de, de las administraciones públicas o las entidades financieras, pero la firma digital lo que viene a hacer es garantizar la identidad del cliente o usuario en un proceso de consulta administrativa, Solicitud de facturas, de, de, de, de pago de impuestos, presentación de documentos, contratación incluso de productos. ¿Por qué lo nombro yo aquí si nosotros estamos del lado del comercio online? Por lo siguiente, nosotros como empresa, tengamos personalidad física o personalidad jurídica, también tenemos, eh, encontramos interesante el uso de la firma electrónica, sobre todo ahora, por ejemplo, con las citas presenciales, ¿no? porque visto que los organismos oficiales están, eh, tienen limitadas las, las visitas presenciales, pues sería muy útil tener una firma digital, un certificado electrónico para poder pues, entendernos, comunicarnos y obtener servicios de las administraciones públicas. Pero fijaros, hay un paso más allá al que podemos ir. Si como empresa da la casualidad de que o sale la oportunidad, surge, de que le trabajemos a la administración pública, es posible que la administración pública nos pida factura electrónica. Y ojo, factura electrónica no es lo que estamos acostumbrados a recibir. Por ejemplo, yo recibo de Endesa eh, una factura por email y la llamo factura electrónica, pero no es factura electrónica. Una factura electrónica necesita tres requisitos para ser tal. Un requisito es que esté generada por un medio electrónico. Posiblemente la factura de Endesa esté gestionada en un programa contable, instalado en un ordenador, en formato PDF, etcétera, etcétera. Esa la cumple. Otro requisito para ser factura electrónica es que esté transmitida por medios electrónicos. Efectivamente, Endesa me envía la factura por un email. Cumple también esa función, pero ¿está firmada digitalmente la factura que me envía Endesa? Ahora que caigo no lo sé porque no lo he comprobado, pero bueno, lo, me lo pongo de, de, de ver pendiente y lo comprobaré. Pero si la factura no está firmada digitalmente, no cumple tercer requisito, con lo cual no es una factura electrónica. Pues para el caso en que eh, estemos trabajando con una administración y nos pida presentar facturas electrónicas, como comercios online, como empresa, ya sea autónomo, ya sea una, una comunidad de bienes, ya sea una cooperativa, necesitaría y me hará falta también la firma digital. ¿De acuerdo? Para llevarlo a cabo, muy brevemente, pues bueno, debes de obtener un certificado electrónico de, de empresa a través de una entidad autorizada, que puede ser también firma, que es la, el conjunto de cámaras de España, ¿de acuerdo? O bien utilizar un certificado individual como el que contiene el eh, DNI electrónico. Después, tendrías que instalar, o bien en tu navegador, en una llave USB o en una tarjeta criptográfica, eso sí, mediante un lector de tarjetas que instales en el ordenador, tendrás que instalar ahí el certificado. Y, por último, tendrás que utilizar un programa de facturación que permita incorporar la firma digital o la firma electrónica. De esa manera, ya podremos servir al cliente que nos lo solicite, si se da el caso, o a la administración pública, que con casi total seguridad nos va a pedir así, suministrarle la factura digital. Bien, pues hasta aquí, un poco más apresurado de, de tiempo y en la velocidad, me estoy dando cuenta, soy consciente de ello, pero quiero también cumplir con el horario. Hasta aquí hemos visto la segunda parte, haciendo referencia sobre todo a los protocolos de seguridad, Qué atención, ya que los conocemos, ya que tenemos una idea de qué son, ya podemos pedirlo al banco, al informático, al programador web para que nuestra futura tienda online los tenga implementa, implementados y demos seguridad así a esos datos que se transmiten a través de la red cuando el cliente nos hace la compra. Y ahora pasamos a ver, perdón a ver ya directamente esas formas de pago online. ¿Todo claro hasta aquí? Por favor, ¿algún feedback de nuevo para seguir, para volver sobre algún aspecto concreto que queráis? ¿Todo bien? Paco, gracias. Pues eh, María también, todo perfecto. Estupendo María, me alegro. Y vamos a seguir entonces. Insisto, en cualquier momento, me paráis, ya se han producido dos de esas consultas, aclaramos lo que necesitéis y seguimos. Gracias, Ana María, también. Pues vamos a ver esas formas de pago online, esa última parte del webinar. Y vamos, vamos a ello. Vamos a ver un poco ese antes y después de, de, de las formas de pago. Antaño es verdad que, que la elección de, de, de una forma de pago la elección de esa forma de pago más adecuada para, para, para un negocio físico dependía pues, de varios factores. Tenemos, por ejemplo, la velocidad del ciclo de compra del producto o servicio. ¿Cada cuánto tiempo me compraban? Si no era cada mucho, quizás no tenía que implementar ningún método más. También del tiempo de entrega. Antes pues bueno se contaba de manera habitual con que una entrega de cualquier producto o servicio, estando en distintas ciudades, pues como mínimo se iba a, a un par de semanas, ¿de acuerdo? También dependía el, el, el tener un método u otro de las adaptaciones tecnológicas a las que me viene obligado en mi comercio, en, en mi tienda, para poder tener ese medio de pago. Y pensad que antes, por ejemplo, para solicitar una línea de teléfono específica para un datáfono, aparte de la que tuviéramos, o para pedir la primera línea de teléfono en nuestro negocio, pues se iba perfectamente a dos meses de espera para que nos la instalara. Entonces, muchas veces eran adaptaciones tecnológicas que no interesaban hacer, con lo cual tampoco se avanzaba o evolucionaba en los métodos de pago. Y por último, otra, otra razón que, que por la que dependía o de la que dependía el tener un sistema de pago u otro es el coste que iba a suponer pues, tener un sistema u otro. Así es como funcionaba. Sobre todo pues, pues antes, ¿no? antes de esta explosión tecnológica o digital. Pero sí es verdad que a día, a día de hoy hay una serie de características que hacen que los medios, los métodos de pago, hayan tenido que evolucionar y hayan crecido muchos y diversos, muy distintos. Por un lado, están... Perdón, el bueno atrás... Perdón por el lapsus, ahí. Estaba dando hacia adelante en de hacia atrás. Como decía, a día de hoy, pues, estas son las, las, las condiciones el, que hacen que hayan evolucionado los medios, o los métodos de pago. Por un lado, el aumento de, de descomunal de los pagos digitales, la frecuencia con la que se producen. Por otro lado, el incremento de la seguridad en las plataformas. Esto hace posible que existan otros medios de pago. También el empoderamiento del consumidor, que es al fin y al cabo quien acaba decantándose por una u otra eh, metodología o método de pago. Todo esto, al fin y al cabo, lo que hace es que la pyme pues, se vea obligada a poner en marcha esos nuevos sistemas de pago, primero a que se investigue sobre nuevos sistemas de pago y se saquen al mercado. Y después, a que la PYME los implemente, ¿de acuerdo? Y esto se da ahora, sobre todo fijaros o con ser conscientes de este último punto. Haya lo que haya en el mercado, incluso me atrevería a decir, sea cual sea muchas veces el coste, el cliente empoderado, ese prosumidor, es el que va a acabar determinando qué medio de pago quiere o qué medio de pago triunfa. Y ahora sí, pasemos a ver los distintos eh, métodos de pago y vamos a ver en primer lugar aquellos dos pues bueno más tradicionales. ¿no? En primer lugar tenemos el pago contra reembolso, ¿de acuerdo? Es desde luego una de las formas más extendidas en la compra a distancia de productos, el contra reembolso. Es un método que además se gestionaba directamente a través de las empresas de mensajería, incluso el cartero ¿no? de correos. Y aunque no ha llegado a desaparecer, podríamos decir que sí ha decrecido bastante su uso. Es un sistema de cobro realmente sencillo, ¿no? porque se paga en efectivo o a través de un teléfono móvil. Y sus tarifas varían dependiendo de, de, del envío y del tipo de certificación elegida y también del importe final de la compra. En este punto, también es cierto que el pago contra el reembolso lo eligen muchas personas, muchos clientes, porque les aporta una falsa sensación de seguridad. ¿Y en qué sentido? Me preguntaréis. Porque el cliente eh, tiene como esa falsa confianza de que no paga el producto hasta que lo tiene en la mano. Pero ojo, aunque lo hagas así, luego puede que el producto o venga roto o no le satisfaga. Con lo cual, al final, le toca devolverlo, cambiarlo y pagado ya está. Con lo cual, por eso digo que da esa falsa sensación de seguridad. Las comisiones aplicadas, como tenéis ahí en la diapositiva, suelen estar en torno al 3% del valor del producto, incluido muchas veces también un seguro en caso de robo o pérdida. Finalmente, en el último punto que tenéis ahí, el hecho de que sea necesaria esa conexión física entre el comprador y la empresa de mensajería, pues puede hacer que, los costes, que haya costes adicionales para el vendedor si el, hay que hacer entregas sucesivas porque no se da con el cliente. Con lo cual, bueno, es un método de pago que sigue todavía hoy en vigor, pero que ha bajado, la verdad, bastante su, su frecuencia de uso. Otro de los medios de pago son las transferencias bancarias, que continúan estando ampliamente generalizadas en nuestro país. Y, bueno, realmente son la forma de pago que podríamos decir que menos capas de seguridad tienen en Mediatek también. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente es el comercio, nosotros como comercio, quienes facilitamos un número de cuenta y es el cliente, sin tener que identificarse, más allá de sus nombres y apellidos, el que nos efectúa la transferencia. Hay realmente pocas capas hay de seguridad excepto las que tenga nuestro propio banco a la hora de recibir la, la transferencia. El consumidor eh, más desconfiado, por así decirlo, al consumidor más desconfiado, el, el pago por transferencia bancaria, pues le evita eh, tener que dar los datos de su tarjeta, ¿de acuerdo? Pero por el contrario, hay que tener pendiente, hay que tener presente una cosa, el banco, darnos cuenta, solo garantiza el envío del dinero. A una cuenta señalada. El banco no se responsabiliza del error que cometa el cliente a la hora de decir cuál es el número de cuenta destino. Es decir, cuál es nuestro número de cuenta. Con lo cual, pues bueno, es un error que el cliente se, puede, se nos puede dar, que el cliente haya comprado, pero haya cambiado un número y haya enviado la transferencia a otra cuenta que no es la nuestra, la de nuestro negocio online. En principio no nos tiene que preocupar porque es un problema del cliente, pero como es nuestro cliente tendremos que hacer lo posible por aclarar o ayudarlo a aclarar la situación. La llegada del producto también de comprado o la prestación del servicio que se contrate a través de transferencia también se suele demorar más de una semana, puesto que la entidad financiera nos va a notificar a nosotros como vendedores la llegada del dinero posiblemente a los tres días de estar hecha. Y a partir de entonces es cuando comenzaremos a preparar el envío. Todo esto acumula una demora que, bueno, que quien elija este servicio, como mínimo, debemos de informarlo, ¿no? De que si pagan por transferencia va a tardar X días. Pasamos al siguiente método de pago, que es el método de pago estrella, ¿no? El que funciona hoy día y el más extendido, que es el, la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito. Como digo, el sistema de pago más utilizado es un método ágil, ampliamente extendido y cuyo mantenimiento, la parte de mantenimiento, la parte de inversión en seguridad, basado precisamente en ese protocolo de seguridad, SSL, de toda esa parte se encarga el banco. Con lo cual, pues bueno, ahí tenemos vía libre o un camino despejado. Si quieres poner en marcha una tienda online, los sistemas de pago, por así decirlo, que, que mayor implantación tienen en España son estos dos que aparecen ahí nombrados, Redsys y CKBAN, e incluyen ya por defecto la verificación en dos pasos, de manera que garantizan siempre la identidad del cliente. Las comisiones de uso eh, para, para un negocio pueden situarse entre el 0,3% y el 1% de cada operación. Aquí han bajado muchísimo. Unas de las causas de las que no se extendiera antes más eh, el pago mediante tarjeta de crédito eran las altas comisiones que para los comerciantes tenían eh, la utilización de tarjetas por parte del cliente. Con un funcionamiento similar, porque fijaros que nombro también tarjetas prepago virtuales, pues con un funcionamiento similar a las tarjetas de crédito, de débito, pero sin soporte físico, es decir, sin tarjeta, están estas, las de prepago y las virtuales, que la verdad que lo que vienen a añadir es un plus, podríamos decir, de seguridad, porque para que el cliente pueda utilizar la tarjeta, previamente debe de haberla precargado con un dinero. Entonces, pues bueno, de esta manera también el cliente se asegura de que si le captan esa tarjeta, esa numeración de tarjeta, nadie va a poder gastar mucho dinero porque en ese momento preciso quizás no la tenga cargada con ningún dinero, puesto que no la va a utilizar para una compra inmediata, ¿de acuerdo? O Esas son las tarjetas prepago y virtuales. Y aquí hago un inciso breve, sé que vamos de tiempo justos, pero nombro que ya lo último que hay, se viene anunciando estos días por televisión, una entidad que anuncia la tarjeta de crédito sin ni siquiera numeración. Esto es porque la tarjeta se asocia con un software a través del móvil y para cada compra que hace el cliente el software en el móvil genera un número de tarjeta diferente y un código CVC, el Car Verification Code, el código de verificación de tarjeta, distinto. Entonces también convendría que a nosotros como futuros empresarios digitales nos interesemos por este servicio para garantizar que aquellos clientes que ya quieran o de hecho tengan esta tarjeta pueda funcionar en nuestro comercio online. Plataformas de pago. Estamos en tiempo de descuento, pero prometo que acelero un poco, nos quedan tres formas de pago más y las vemos todas. Las plataformas de pago, pues realmente bueno, es una extensión más de... de, de, de, de o una modalidad más de forma de pago que nació en 1998 de la mano de PayPal, que permitía el pago y el envío de dinero a través de Internet. Concretamente, además, PayPal lo hacía a través del portal de subastas eBay. De hecho, formaba parte de eBay. Pero tal fue el éxito del formato que PayPal se independizó de eBay y extendió el modelo de negocio pues, para pagar en cualquier tienda online, no exclusivamente en eBay. Y la experiencia luego ha servido para que otras empresas como Samsung, como Google, como Apple, pues implementen también servicios de pago similares, pues asociados a sus smartphones o sus tabletas. Y así surgen servicios como Samsung Pay, Google Pay o Apple Pay. ¿De acuerdo? Los pasos brevemente y muy sencillos Abrimos una cuenta en PayPal, facilitando todos los gastos de nuestro negocio y vinculamos nuestra cuenta bancaria a esa cuenta que hemos abierto en PayPal. Así luego podremos retirar los fondos de las ventas que hagamos en PayPal. Pero ojo, no todos los fondos porque ya PayPal descuenta automáticamente las comisiones, que no lo he dicho pero lo tenéis en la diapositiva, van entre el 1,9% al 3,4% más 35 céntimos de euro por transacción, ¿de acuerdo? No es un método barato, pero está ahí y el cliente lo utiliza y el cliente lo demanda, con lo cual nos toca implementarlo, sí o sí, ¿vale? Y como decía, estamos explicando, abrimos la cuenta en PayPal, la ligamos a nuestra cuenta bancaria y de PayPal te dan un código HTML, que son, al fin y al cabo, los botones de pago que hemos de integrar en nuestra tienda online. Se la damos al informático, al programador que nos está trabajando este aspecto y se si lo hacemos nosotros, y si sabemos, lo hacemos nosotros. Luego, además, PayPal tiene otra ventaja más, es que si no contamos con una tienda online propiamente dicha, imaginaos el caso de un abogado ofreciendo sus servicios a través de su web, también es posible cobrar a través de la cuenta que hemos abierto en Paypal. ¿Cómo? A través de un correo electrónico que le hacemos llegar al cliente con un enlace para que pueda pagar el servicio que nos ha comprado. Bien, permítanme unos minutos más y disculpad por, la, pues bueno, por este retraso sobre el horario previsto. Tenemos también otra opción que más nueva y que cada día tiene más adeptos o más seguidores o más usuarios, digámoslo así. Es el direct debit o la domiciliación. Como digo, cada día son más las empresas, bien con personalidad física, con personalidad jurídica, que son clientes o que pueden ser clientes de comercios online como el nuestro y prefieren no pagar con tarjeta, pero sobre todo por una cuestión de justificantes internos. Es decir, por cómo le justifica el banco con, con la compra con tarjeta, que simplemente es un desglose más que le hace en la cuenta, cuando a lo mejor lo que necesita es el estadillo o el comprobante bancario, el justificante que te manda el banco. Y esto solamente lo hace cuando hay un cargo en cuenta o una domiciliación. Entonces, en esos casos, nosotros como comercio electrónico, también debemos de permitir que nuestra clientela pueda pagar con este método, con un cargo directo o con una domiciliación bancaria. Se llama Direct Debit. Y lo que hace es que gestiona el, el pago que nosotros, lo que le tenemos que cobrar, por así decirlo, al cliente, lo gestiona como un recibo que se carga en la cuenta del cliente. Además, al cliente le brinda también la posibilidad de devolver el recibo que se ha cargado en su cuenta por cualquier motivo. ¿Lo fastidia desde este lado de vendedores? Sí, pero si lo demanda el cliente, pensemos de nuevo el cliente es el rey, vamos a respetarlo o vamos a brindarle esta oportunidad. También es cierto que al no ser un método de pago instantáneo, pues eh, perdón porque no se había cargado la diapositiva de este método de pago, ahí la tenéis, al no ser un método de cobro instantáneo, si sí es verdad que los plazos en la entrega del bien o de servicio suelen demorarse. José Antonio plantea una cuestión. A lo que usáis tarjetas virtuales, dejar cierto tiempo de vida, ya que yo tuve problemas al recibir un producto defectuoso. Luego, al querer devolverme el dinero, me decían que la tarjeta no existía. Vamos, Complicaciones. José Antonio, se puede dar, porque además puede que la compra la hayas hecho justo en el plazo de tiempo en que te caduca una tarjeta y activas otra. El problema es que al activar la nueva, automáticamente se anula la anterior. Y realmente, como dices, puede ser un problema, pero bueno, cuestión de, de pelearlo con, con el banco. Gracias por el apunte. Bien, y los dos últimos métodos de pago, tenemos el PINPATS o TPVs móviles. Mal llamados TPV. ya hemos dicho en varias ocasiones que realmente son datáfonos. datáfonos. ¿En qué consiste? Pues es verdad que cada vez hay un número creciente de autónomos, de pequeñas empresas que utilizan, o que pueden utilizar, porque hay quien lo desconoce, el teléfono móvil o la tablet como un dispositivo de cobro, como un datáfono. ¿Para qué? Para aceptar tarjetas de crédito o de débito. Y también, porque tienen menores comisiones y cuotas de mantenimiento que un TPV, que un datáfono normal, por así decirlo, o habitual. Entonces surgen plataformas como Acerol, Samap o Comercia Global Payments de CaixaBank o SmartPay de BBVA, que surgen como alternativa para las pequeñas empresas cuyos, podríamos decir, volúmenes de negocio no rentabilizan la instalación de un datáfono habitual, ¿no?, de los de toda la vida. Y sobre todo es un método muy interesante para el colectivo de reparadores o para gente que se desplaza a prestar sus servicios. Imaginemos un fontanero, un electricista, un montador de muebles, entonces simplemente el PIMPAD es esta pequeña alfombrilla electrónica con pantalla, pequeño teclado que se asocia al móvil de manera que, pues cuando hemos prestado el servicio, nosotros tecleamos en el móvil la cantidad, queda asociado el pinpad al móvil, el cliente arrima o acerca, mejor dicho, perdón, la tarjeta al eh, pinpad y mete su clave, su pin, y automáticamente se hace el cobro y se le genera un recibo electrónico que le llega al cliente a su email. Entonces, sobre todo, Insisto, es muy interesante para ese colectivo que necesita desplazarse para prestar sus servicios. Además, el coste es bajo, tiene un 1,5 por transacción. y En algunos casos, como es el caso de SAMAP, incluso no tiene comisión. ¿De acuerdo? Bueno, y tenemos ahora a continuación los tips o transferencias instantáneas. Esta es una novedad que impulsó el Banco Central Europeo. Es el último método de pago. Eh, y bueno, desde noviembre de 2018 es cierto que se puede disfrutar de este tipo de pagos instantáneos que puede ser de hasta 15.000 euros dentro de la Unión Europea y en menos de 10 segundos. Es un sistema súper rápido. Además, cuando veáis qué marca lo, lo sustenta, posiblemente lo conozcáis y lo hayáis usado, eso sí, a título individual. Es un sistema muy útil para cubrir situaciones de descubierto, puesto que es inmediato la transferencia, o también puede sustituir a determinados créditos financieros con unas comisiones bastante bajas. Es un sistema que puede eliminar el uso del dinero en efectivo, utiliza también los dispositivos móviles para, para, para agilizar el pago, y también contribuye a disminuir los impagos, puesto que sincroniza el momento de compra del producto con el pago. La marca que lo comercializa es Visum, ¿de acuerdo? Y entonces es una solución de pagos inmediata, que permite una disponibilidad instantánea de los fondos en la cuenta que tengas asociada. No precisa cambiar de, de banco, puesto que está interconectada casi con todos, con la mayoría, y permite realizar pagos entre particulares. Por esta característica es por la que la conoceréis, pero es verdad que hace poco la han implementado en comercios online. Lo que pasa que para poderla llevar a cabo, a diferencia del modo individual que te la descargas, accedes a la app de tu banco y la activas, aquí tienes que ir a contratar el servicio al banco para poderla poner en funcionamiento. Y bueno, y como conoceréis, además también tienen previsto implementarla para pago a asociaciones o fundaciones o organizaciones sin ánimo de lucro para fomentar de alguna manera el pago inmediato o las aportaciones de dinero de voluntarios. ¿De acuerdo? Pero para empresas de momento, para comercios online que ya está habilitado, hay que contratar el servicio en el banco. Y así el cliente puede utilizar su visum particular desde su móvil para pagar en tu tienda online o también incluso en la física, si se da el caso. Pues hemos llegado por fin al final, diez minutos, eh, un poco de retraso sobre la hora prevista, pero también hay que tener en cuenta que hemos dejado al principio cinco minutos de cortesía para que os fuerais incorporando. Vamos a ver las conclusiones a modo de afianzamiento un poco de todo lo que hemos visto. Permitidme que las vaya leyendo y así vamos incluso un poquito más rápido. Es cierto que las reglas de juego de la compra-venta han cambiado y conviene que nos adaptemos a ellas cuanto antes como comercios, como empresa. ¿De acuerdo? La venta online, y lo hemos visto con datos, sigue contando con muy buenas previsiones de crecimiento. Debemos de adelantarnos y ser los primeros en dar ese paso hacia su implementación. El nuevo consumidor, que lo veíamos ahí como un nuevo reto que se nos presentaba, busca confianza, diferenciación, experiencias únicas y, sobre todo, seguridad cuando realiza la compra online en nuestro comercio. Apostemos por ello. Trabajar la propuesta de valor, como hemos visto, nos va a ayudar a definir los objetivos de nuestro negocio. Paso imprescindible, antes de lanzar nuestro comercio online, ¿de acuerdo? Apostar por la seguridad de las plataformas de venta online, también hemos visto que genera confianza en los compradores, en el cliente. Conviene estar al tanto de los fraudes que existen en el mercado para tratar de que no se den en nuestro comercio online, para evitarlos en nuestra tienda, ¿de acuerdo? Aplicar los protocolos de seguridad es tan importante, fijaros, que lo hemos comentado, que hasta mejora tu posicionamiento en Google. ¿A través de qué? A través de alojar nuestra página en un servidor seguro, recordar, el HTTPS. ¿De acuerdo? Esto lo prima Google a la hora de posicionar nuestro negocio en el listado de resultados que facilita cuando alguien hace una búsqueda. Conocer e implementar diferentes formas de pago redunda, sin duda alguna, en clientes más satisfechos, que pagan de la manera que quieren pagar. ¿De acuerdo? Y obteniendo, acordaros en el caso del direct debit o la domiciliación, pues obteniendo luego más tarde para su contabilidad interna el tipo de cargo que quiere y cómo quiere que le aparezca en el banco. ¿Vale? Y por último, eh, con clientes satisfechos, podríamos así decir, un poco a, a raíz de esto último, vamos a tener fidelidad, compras recurrentes y buenas referencias de cara a terceros. Y con esto sí es verdad que, eh, bueno, hemos concluido y os doy las gracias en mi nombre y en nombre de Andalucía es Digital. Y cualquier cuestión que tengáis, quien se tenga que marchar, que vaya abandonando, no, no hay problema. Gracias por vuestra asistencia, por las preguntas y si tenéis alguna eh, pregunta más que hacerme llegar, pues eh, aquí espero un momento. Os paso por el chat el cuestionario de satisfacción, por favor, ayudarnos a mejorar. Y os paso también el enlace para matricularos en la Ruta 4. A ver si es de vuestro interés. Estoy segura de que sí. Si tenéis cualquier preguntilla para Manuel, seguimos aquí unos minutos. Gracias a ti, María Eugenia. No le iría verte como siempre. Gracias a todos los que lo vais poniendo también. Ya, ya, ya. Y bueno y si bueno, pues yo creo que no tienen ninguna duda Pues nada, si no hay dudas Hasta dejamos. el próximo curso Gracias. Ana María, ¿qué tal? Gracias. ¿Cómo estás? Que no te había visto Un besazo a todos Yo veo a mucho seguro el miércoles de la semana que viene ¿Está otra malia? Muchas gracias Manuel, un placer luego, como siempre. Bien. Gracias, gracias. hasta luego.